Muy bien. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, estimados estudiantes, los que están en su casa, los que si después ven este video, los que están acá chupando frío con los, conmigo en la Javeriana. Eh, vamos entonces en el día de hoy a hablar sobre uno de los aspectos que puede ser más desafiante, complicado. Yo cuando vi esto en mi universidad, así chiquito como ustedes, bueno, yo me quedé chiquito, pero eh, joven como ustedes son ahora, eh, esto era lo más complicado, ¿no? Entonces, que eran los, Y en realidad yo, no, yo me acuerdo que en el tiempo no entendí nada. Ahora entiendo mucho mejor. Y trataré de explicárselos para que no pasen por las mismas situaciones que pasan la mayoría de estudiantes de psicología, ¿no? Y es que no entienden nada sobre eso de potasio, sodio, ¿sí? Bien. Y al final, vamos a introducirlos, porque el error muchas veces cuando se ve el tema de potenciales de membrana es que a uno no se le explica esta vaina para qué es, o el potencial de acción. Se ve como un tema en biología celular y ya pero esto tiene que ver con el mundo. Y por eso vimos los videos que los puse al principio. Y no solamente con el mundo, esto tiene que ver con el futuro más, más pronto, que es cómo nos estamos ya conectando a través de la medición de potenciales de membrana con máquinas. ¿Sí? Todo esto del Neuralink de, de, de Moss, de, ¿sí? y las interfaces cerebro máquina, las prótesis, las implantes que ustedes puedan enviar entre comillas, por telepatía, un mensaje a una persona, o se puedan comunicar con el, la lavadora que está en la casa. Todo eso es posible, ¿sí? No doñadora que lava, sino la máquina que lava, ¿sí? Para que ustedes puedan, eh, a través de la lectura, señales eh, les, eh, neurales, ¿no? no sé que acá no debería suceder, pero sí. O sea, por Dios, debería cerrar alguna ventana, pero es que el ruido nos afecta principalmente esto. Bien. Listo. No creo que ahorita van a pasar, no, no, porque hoy está por sí. Todo el caso Bien. Entonces, todo lo que vamos a hablar, a pesar de que parezca que no es psicológico, tiene que ver con la psicología, con la sociedad y con el mundo actual y con el futuro. ¿Listo? es lo primero que tenemos que saber. Mucho gusto, Diego Armando León. Y lo primero que vamos a hacer, a mí me gusta ir contando historias, ¿no? Porque un, o sea, yo creo que de lo que a uno se le queda el recuerdo es de las historias, ¿no? Entonces, cuando ustedes por lo menos más adelante hablen sobre potenciales, por lo menos acuérdense de la historia del señor Luigi Galvani, ¿sí? Este es uno de los... Eh, creo que lo mencionan en la lectura, ¿no? Lo mencionan por allá algo de Napoleón y que... ¿sí? El señor Luigi Galvani fue muy importante en, to, en todo esto de, de, de sistemas eléctricos, pero principal de la biolo principalmente en sus trabajos sobre biología de la comunicación entre neuronas o entre células, ¿sí? Porque él pudo medir y, por, y tuvo unas ideas acerca de la energía animal, ¿sí? Yo ahora les cuento eso de es la energía animal. señor Luigi Galvani muy pido él en sus estudios de física y demás. Entonces, de el tipo se dio cuenta de algo. ¿sí? Las grandes, las, las grandes eventos surgen de cosas de la vida sí. cotidiana. ¿Qué vemos en esa, en esa fotografía? ¿Qué hay en esa mesa? ¿Cómo? Unas patas de rana, unas ancas de rana. ¿Sí? Listo. Entonces, Luigi Galvani lo que se dio cuenta es, es que cuando uno tocaba la zanca de rana con un cable de cobre o con cierto metal, las, las patas de la rana fresquitas, esas frescas, se movían, ¿sí? cuenta la historia que un iba pasando allá por la carnicería y vio unas patas de rana ya moviéndose y todo el mundo salió corriendo pensando que era brujería. Y él dijo, no puede ser brujería, eso tiene que ser algo natural. Y comenzó a hacer sus experimentos. Bueno, la primera parte sí es más bien fantasía, ¿sí? de los bueno, experimentos no es fantasía, ¿Sí? Entonces él le cogió la sancas de rana de las pozas, las de la, la del almuerzo, ¿sí? antes que se la de rana. y entonces comenzó a unirlas con cables, ese tipo no había electricidad, que eran estos dispositivos de energía electrostática metal, ¿sí? Y eh, así como la de la alfombra, cuando ustedes pasan con el goma. entonces ese tipo de corrientes hacía que se movieran las sancas de rana. Uf, las patas de la rana cobraban vida. Eso es lo que pensó, es que no, y es que había, ya están los trabajos de volta y sobre electricidad y demás. Entonces, él tomando eso dijo que, lo, en realidad, el movimiento de todos los seres vivos, de los animales, principalmente, el movimiento de los animales, es causado y desencadenado por corrientes eléctricas que son pasadas a través de las cuerdas que tenemos en... El cuerpo, ¿no? Esas cuerdas después nos van a llamar nervios. cuerda, ¿sí? Y ahí vienen las neuronas y demás. Entonces, ese es el comienzo de la teoría de la conducción eléctrica nerviosa. ¿Sí? Con nuestro señor Luigi Galvani. Pero resulta que con, haciendo shows con Anca Terrana, que se mueve, pues nos iba a ganar la vida. ¿Sí? Y ese tipo lo que hizo es creó unos condensadores, generadores eléctricos que simulaban las membranas celulares, se los conectó a cuerpos fresquicos recién muertitos, ¿sí? Y los cuerpos que paraban, se podían mover, ¿sí? Como las ancas de rana. Y esto lo volvió un show de circo, ¿sí? Se llamaba el cuerpo galvanizado. Y en ese tiempo, sí, creo que esto era el siglo XVII, fue todo un boom, ¿sí? poder mover cuerpos ¿sí? como si fuera magia y simplemente con ciencia. Además, él propuso una teoría que fue la teoría del de magnetismo o corriente animal. ¿Sí lo han escuchado? Y eso lo tomó más adelante un tipo llamado Mesmer y fundó una escuela llamada el Mesmerismo, ¿sí? que es en psicología, la historia de la psicología siempre lo ven. Y él decía que las mentes superiores dominan las mentes inferiores, ¿se ¿Sí han escuchado eso, cierto?, a través de él, la energía animal. Y que si tú tienes un fuerte magnetismo animal, puedes dominar el magnetismo animal de otras personas. Y creó una técnica para dominar el magnetismo animal de otras personas, llamada hipnosis y después un tipo llamado Freud y, y, y su maestro el maestro Freud usaron la hipnosis para crear gran parte de algunas teorías psicodinámicas. Ahí cómo todo está conectado. Bien. Entonces, volviendo a Galvani, entonces su aporte fundamental es haber descubierto experimentalmente y haber propuesto que el movimiento, el y el pensamiento y las demás funciones psicológicas son el producto de cambios en las corrientes eléctricas que se, que se manipulan o que, se, o que viajan a través de los nervios ¿listo? es el antecedente más antiguo de nuestro eh, eh, de los potenciales de membrana muy bien ahora ¿alguna pregunta hasta acá muchachos? ustedes o los que están en la casa No, Diego, todavía no. Muy bien.